Acá... Ah. Buen día chicos, son las 8 de la mañana y el 20 de la mañana tenemos en la puerta del sur una cuadra de caballo para irnos a tomar el Omnium, se puede vallar a la polen y un Segovia por un tour en las ciudades así que nos vemos en el Hola, chao. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, a Hola. a Hola. a Hola. Hola.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 por ahí que hay escaleras mecánicas porque son como 200 metros así que vamos allá arriba sí. Vamos a asesinar, estamos con tremenda hambre ¿eh? ¿Cómo está? Esquisita McMuffie. McBuffin McBuffin de salchicha y huevo de Bacon de y de huevo bacon y huevo Tremenda bomba Son las 10 de la mañana Pero ya fue ¿Ah? Este, el ayuntamiento la catedral esa catedral es la segunda más eh, rica de, de Europa, después del Vaticano. Después del Vaticano, boludo, el tipo, eh, si la, ves, hasta, hasta la familia no sé, cuánto. Eh, eh, mide 40 metros de alto nada más. Tiene y la campana... Dijo, 60 de, de ancho? Sí, no sé. O sea, es re, re raro. Tiene la campana más, más grande. Más pesada. Más pesada. Sí, 16 toneladas pesada. Se Pero rompió no la primera vez que la, la usaron, se rompió. Qué lindo. A esto. Ay, no estoy enfocada. Es que sí. tenés... Siempre nos retrasamos más. Porque nos ponemos a sacar fotos y nos ponemos a no sé qué. A ver rápido, vamos. Que nos perdemos el grupo. Que nos perdemos el grupo, chaval. Tío. Qué lindo te leo, eh. Como... No sé. Tranquilo. Solo 80.000 personas viviendo Solo 80.000 personas viven todavía, ¿eh? ¿Cómo te imaginas que personas viviendo en un ¿eh? lugar? Tipo, nadie. 80.000 personas y no sé, hijo, si No, mentira, tremendo. Es la O sea, es el 10% de tu vida. Literalmente, el 9%. La conozco como, como la Roma española, porque es todo muy importante, sobre todo por debajo, como sucede en, como en el Roma. Por debajo hay otra ciudad. No, ok, maite, ¿qué te parece Toledo hasta ahora? Me encanta, es precioso. Para los que no sepan, Toledo fue la primera capital de España. ¿Cuántos años? ¿Cuánto? 1600, creo, por ahí, más o menos. La capital se transformó en Madrid. Después de un tiempo. Pero Toledo fue la primera. Por eso la catedral es tan importante. Y todo eso. Buenas. Buenas. Buenas. Como os he dicho, a la una la tarza en el, el autódromo. Lo hemos bajado del ¿vale? Bien. Hais venido ya directamente conmigo a la primera. ¿Ok? Vale. Bajando las de mecánicas. Gracias. Vale. Bueno, vin vinimos a la iglesia de los jesuitas acá en Toledo y estamos asombrados de lo que es esto. En serio, es. Esa pared. Está toda pintada y es el seguimiento de la, digamos, de la... El diseño de la pared sigue ahí y completa en la pared no popular. subimos, ya bajamos muy linda vista de Toledo pero nos queda todo eso y media hora para llegar al punto de encuentro con los del tour y nos dirigimos a Segovia para el resto del tour uh -huh. así que, hasta pronto bueno ok, Maite María que está por allá adelante no confía en que podemos llegar a el McDonald's donde comemos hoy y está parando en el medio de acá Déjame enfocarme Está parando en el medio de acá porque se pone histérica Porque se pone caprichosa Y qué hay en el mapa No bueno, confía en mis habilidades de guía Y ir para allá y a la izquierda Dicen que no puedes venir sin perderte Exactamente lo que estás haciendo Te juro que no nos vamos a perder Focate. ¡Gracias! Ahí eh, eh. me enfoca a ti Ahí me, me enfoca a ti. Ahí me enfoca a ti no, vamos a perderte, lo Es para allá Mira la iglesia de el Salvador ¿Cómo te quedas? Si te digo que estamos yendo por el buen camino Enseño que toca el acordeón Que estaba hoy Es para acá a la derecha ¿eh? Maite ¿Qué eso allá adelante? ¿Qué es este lugar? ¿Eh? Ah, sí, ya me acordé La plaza a la que dije que iba a venir Y no me querías que vamos a llegar Acabamos de burlar el sistema, entramos al baño de McDonald's sin permiso, nos sentamos en sus mesas, tomamos agua de otra marca, que ni siquiera es Coca-Cola, y cero problema. Un toque. El problema es que ahora tenemos 3 minutos para llegar a, a, al punto de encuentro, y tenemos que bajar los 200 metros de esa montanita esa. Benito ídolo! ¡Te quiero! Llegamos a tiempo, no nos fuimos a enfrentar. Bueno, llegamos al autobús La IT Ay, por favor, tenemos wifi por suerte. Tenemos alrededor de dos horitas hasta Segovia. Así que es hora de la siesta y nada más en Segovia. Así que, no, no vamos a chao, chao. Uh, bueno, nos bajamos del último. Hace tremendo frío acá. Oh. Mira, también, pura nieve Acá hay pura nieve. No, no, Maite, no. No se te ocurra. No te quedes nada. No, no, no, no, no, te conozco. No, no, no, no, no. tú que <risa> <risa> te dije al extremo, de <risa> <risa> que <es> extremo? <risa> Blow, ¿Por qué? ¿Por qué es el extremo, <risa> اú, no es nada. Estamos medio perdidos del grupo, separados porque nos quedamos, nos colgamos sacando fotos, uy, es está cayendo nieve de los techos y de las ventanas, todo hay que tener tremendo cuidado en las, cuando vamos caminando por la calle, dice el hijo de guía turístico. Uy. Todo congelado acá, uy. No sí, para, para hacer esto tengo que hacerla así, saca Sincha sí, esa ¿Esa? Si sí. No, esta Esta No, no hay chance Dale ¿Eh? ¿Hay chance? Dale oh. ¿Esta luego? ¿no? Dale Se las sincho yo. Ah, bueno. me voy a... Estoy. Dale, así te juego. Dale, dale, dale, dale, dale. Ay, ay, ay, ay. <risa> no fue nada, bo. a mí se casi se me cae en la cabeza eso. A ver. <risa> bo, no, no, Bueno, que está re duro. Ahora la rama. No, no, casi. fue, tirar, ah, Tremendo fail y yo tipo rebotando Ay. No lo <risa> No. No, no, no, no. No, no, no. No, no, Esto, esto que es... Esto que... Es? No, no, no, no, para Dolió. que por acá hay un pajarito, creo? Hay un pajarito acá. <risa> oh, es lo mejor que me en la Ah, no se vio igual. Se vio así. Juro no se vio, ¿sabes? <risa> no, no. Dios, sí. <risa> Quisiste buscarme y no me encontraste. ¿Dónde estaba yo? Oh. Bueno, salimos del Alcázar y nos compramos unas pavaditas y también un helado Kat. No sé si va a ser la mejor decisión por el frío que hace, pero el nombre nos vendió Bueno, está. Puede ser, sí Falta una hora y 15 minutos para encontrarnos en el punto de encuentro con el autobús y volver a Madrid Así que... hay que meterle Bueno... Despediendo Segovia Último recorrido Gracias Último recorrido Por las calles de la linda Segovia y hermosa Segovia Gracias Ya no bueno, podemos ver todo esto de la nieve Es algo Impresionante Lástima que nos trajimos un frío para hacer algunos lay Alguna boludez de Bueno Ya estamos en el ómnibus despidiendo acá el de acueducto ¿Cómo andamos a la ciudad de Segovia? diferente de Toledo, este. pero la, toda la, la, la nieve me, me fue lo que me dio el encanto, ese de que. Hemos como... tomado más cebolla que Toledo, tarda Toledo toledita. ¿Cómo estás? estamos a la hora. que cebolla. La nieve nos contagió a todos. La nieve contagió a su pobre Segovia. Vamos a tal. Bueno, vinimos a cenar a la, ¿cómo se llama, la caverna de Luis, la cueva de, de Luis Candela. A la cueva vinimos Vamos a comer y a tomar unas cervecitas y después a volver al hostal que mañana es el último día en Madrid. Así que nos vemos en el hostal, chau. Bueno, chicos, ya estamos en el hostal. Mañana nos vamos hacia Barcelona para luego hacer un transbordo en el tren hacia Girona porque nos vamos a quedar unos amigos de la familia en Playa de, el... ah, Playa de Aro. Así que acompáñenos en esa aventura. Vamos a acostarnos amigos porque estamos muertos de cansado del tour de hoy. Así que hasta mañana será. ¡Chao! Buen día, chicos. Hola. Son las 11 menos 5 de la mañana. Hace unas horas ya nos despertamos. Eh, estamos enfrente realmente del Palacio Real. Maite no paró en una tiendita a comprar unas cosillas que realmente estaban a un buen descuento porque estamos en temporada baja en invierno. Y regalan las cosas más o menos en invierno ellos. Así que vamos a hacer un rapidito tour del Palacio Real porque nos tenemos que ir a Barcelona. Y después a Girón No se ve mucho por el luz. Pero ya lo vamos a ver. Bueno, estamos acá en la Puerta del Palacio Real no vamos a y poder vamos a entrar meterse. sí no vamos a poder entrar mucha gente, demasiada gente sí, pues, se se en la fila y no tenemos tiempo no, no tenemos tiempo porque porque tenemos que cambio de guardia o sea, el sí, primero, justo hoy el justo exactamente sí, entonces todo. hay muchísima gente esperando para el cambio de guardia los policías nos sacaron nos estamos sacando y nos sacaron de estábamos pero bueno da una lástima fila. Pero, entonces, nos tenemos que ir a Barcelona eh, es eh, es eso nada más nos vemos Madrid Bueno, al final no nos fuimos al hostal no, no, podemos, no nos fuimos ir de España sin visitar la puerta de Alcalá obviamente, teníamos que llevarnos fotos en la puerta de Alcalá así que ahora oficialmente tenemos la, la, el pase para irnos de Madrid ¿no? en este momento exacto nos quedan todavía igual unos cuantos minutos para irnos pero vamos a ir al hostal a agarrar todo, tomarnos un Uber hacia la estación Atocha y nos vemos ahí, chau oh. Hola. Bueno, perdimos el tren a Barcelona, que salía a las 12 y media, llegamos que eh, dos minutos de margen, no nos daba para comprar el ticket, así que sacamos el próximo, que sale de dentro de nada en realidad, sale 1 y 25, así que desayunar, este, tranquilos, y ya tomamos el Trenave. Dentro de 4 horas vamos a llegar a así que tenemos un largo rato. Ahora le un poco de...